Bueno, el Grupo de Estudio es un grupo que se crea en el 2014. El nombre fue variando, el grupo hoy se llama Educación Física, Deporte y Enseñanza. Es un grupo joven, como te digo, está integrado por tres líneas de investigación en su interior. Una línea se ocupa de indagar la educación física, el deporte y la enseñanza en el sistema educativo en este caso está dirigido por mi persona, una segunda línea de investigación que tiene que ver con el deporte y la enseñanza en educación superior, educación física, deporte y de enseñanza en educación superior, y una tercera línea de investigación que tiene que ver con la educación física, el deporte y la enseñanza en el territorio. un grupo ocupado y preocupado con la intervención pedagógica y la intervención didáctica, lo que sucede en las prácticas. Y nos interesa básicamente trabajar vinculado a la enseñanza en situación. Un primer tema del cual nosotros nos ocupamos es de intentar definir qué es enseñar. Las definiciones de enseñanza son variadas, el instituto por suerte tiene varios enfoques, nosotros nos alineamos a la enseñanza como una práctica posible de hacer realizar la intervención y deseable de que esto sea. Eh, nuestra línea hoy ya está, es, es nuestro grupo y nuestra línea es nacional, es decir, tenemos compañeros y compañeras que se integran de, en Paisandú y en Malonado, con la sede del Instituto Más Viejo también. Y nuestra ocupación y preocupación es poder acercarle a los profesores y profesores de Educación Física. Tanto, y en principio lo que están trabajando en la escuela, en el liceo, eh, en el ámbito del sistema educativo. Y contraparte, devolverle a la formación de las prácticas profesionales de aquí del ICEF, algunos elementos que mejoran los, los trabajos y que te puedan permitir comprender lo que hacen, saber por qué hacen lo que hacen, acompañar en esta en este escenario y dotarlos o darles algún tipo de elemento para ir de a poco siendo más fieles a sus propios hijos, es decir, haciendo realmente lo que ellos pretenden o quieren hacer y en eso de eso se trata.